La quinta gama pues para las personas que no uh, estén muy enteradas del concepto, se trata de platos preparados listos para el consumo que vienen introducidos en una en nuestro caso en una barqueta donde pues solo se usa para regenerar o retermalizar el producto y servirlos ¿no? tenemos un problema de encontrar buenos profesionales yo supongo que además eh, en hoteles de la calidad como como el hotel son vida pues todavía se incrementa muchísimo más eh, pues es muy difícil encontrar personas que sean capaces de homogeneizar el producto, de controlar las calidades, de controlar eh, los niveles higiénicos sanitarios, que cada vez son, las necesidades son mucho más fuertes, y nace sobre todo, pues, por ese, por ese motivo. Gracias a los platos preparados, pues, los hoteleros pueden estar más tranquilos, entre comillas, de saber que. Una persona que venga a comer en marzo va a comer exactamente lo mismo que las personas que vengan a comer en agosto, que los precios van a ser exactamente los mismos, esas fluctuaciones de precios donde tenemos unos costes tan ajustados en los hoteles vacacionales, pues uh, disminuyen a cero, el control de las mermas, etc., y bueno, ha sido un avance muy importante y cada vez pues, uh, más hoteleros se dan cuenta de la importancia que adquiere esto pues, para, para su oferta. Uh -huh. Es, es el, el avance más importante hacia, en, por lo menos en el segmento que, es, que representa usted uh -huh. esta noche aquí, ¿es el avance más importante, es la novedad más destacada? Sí, incluso yo ya no me atrevería tontico. a llamarla, perdón, sí. no me atrevería ya incluso a llamarla novedad, ¿no? Porque ya son siete, ocho años que... En Mallorca, pues hay hoteles que están usando, pues, productos de quinta gama. Pero cada vez más, realmente, un poco la... no a nivel de masificación, pero sí a mm. nivel de extensión del producto, sí que es más reciente. Sí, sí absolutamente. Mm. En el caso de nuestra empresa, estamos trabajando ahora con más de 150 productos diferentes. Son productos que requieren, sobre todo, una capacitación técnica para hacerlos y requieren un tiempo de elaboración, ¿no? Eh, dejamos de lado todo lo que suponga hervir, freír o hacer a la plancha porque cada vez sabemos que se está imponiendo más el sistema de show cooking el cliente quiere ver cocinar delante de, de ellos ¿no? y todos esos productos que no se pueden hacer delante del cliente que se tienen que hacer antes y que requieren esa capacitación técnica y ese tiempo, son los productos que uh, donde más útil es la quinta gama. Uh -huh. Señor Bonet, bueno, en este caso como hotelero, aunque realmente me imagino que el tipo de producto no es de consumo del, del hotel uh -huh. que representa usted esta noche aquí, eh, pero sí, uno de los detalles que ha dicho el señor Castro es el de en la capacitación profesional en... Más allá del tema gastronómico, lógicamente, a la hora de la preparación de los alimentos, en todo lo que es el conjunto del servicio, sí que es importante, me imagino, y sobre todo en hoteles de, de la categoría de la que estamos hablando, eh, para esa sensación final de calidad. ¿Se puede transmitir al, de, del empresario al trabajador realmente la importancia de esa satisfacción? ¿Cuesta cada vez más encontrar empleados con esa sensibilidad y la formación, sobre todo, también? contestaré a una de las preguntas eh, rápidamente. Si sí, cuesta, cuesta cada vez eh, más encontrar profesionales eh, capacitados y profesionales que quieren dedicarse a este a este mundo de la hostelería que es eh, duro, sacrificado por cuestión de horarios eh, y más circunstancias. Eh, tenemos la gran suerte de contar en el en el hotel Sumbida con una plantilla excepcional. ...con una mezcla de experiencia y de juventud... ...que durante los dos años después de desde la reapertura... Se ha, se, ha ...se ha fusionado de una manera mmm, muy buena... ...obviamente uno de nuestros objetivos para transmitir esa calidad al cliente... ...es transmitir calidad hacia nuestros, hacia nuestros colaboradores... ...y nosotros tenemos en marcha eh, unos programas de formación... ...para nuestros colaboradores realmente importantes... ...en, en base a que entiendan el sentido final... ...del producto que no es simplemente pues... Eh, es, ...no es una cama, no solamente un plato de comida sino que mm, nuestros clientes... Y, ...y nosotros mismos lo que queremos es que se lleven sensaciones excepcionales... ...y ahí estoy de acuerdo con el señor Castro... ...en que la calidad puede medirse, un, un cliente que va a un hotel de cinco estrellas... otro cliente que va a un hotel de una estrella... ...tiene sus perspectivas de, del, del servicio que va a recibir... Eh, lo que realmente mmm, vale la pena y por, y por lo que el cliente se siente eh, halagado es cuando recibe algo excepcional en cualquier momento de su estancia. Más allá de, de lo esperado, como no, indicaba el señor Castro, exacto. ¿no? Señor Nadal, eh, otro de los temas que ha lanzado desde, desde la perspectiva de, de la alimentación es la adaptación de espacios, digamos, ¿no? Es decir, eh, tanto, y me imagino que en Baleares nos tenemos que centrar más en la renovación de la planta hotelera que en la construcción de, de, de planta nueva, lógicamente, por todo lo que ya sabemos, pero sí que es verdad que ese, ese proceso de cambio, de adaptación de tres a cuatro estrellas, de cuatro a cinco estrellas, como hemos visto de 30.000 a 60.000 plazas eh, que han pasado en los últimos años, que han subido de categoría, uno de las de las demandas me imagino que es el espacio. Los hoteles de los que venimos son hoteles muy verticales, con poco poco espacio incluso para el show cooking, en, el, en el tema gastronómico como estamos hablando, a lo mejor incluso con espacios eh, necesarios en un momento dado para el esparcimiento. ¿Cuáles son los problemas con los que se encuentra usted cuando tiene que rediseñar un espacio hotelero y que tiene que dotarlo de nuevos servicios de calidad y que lógicamente pasan por más metros cuadrados? ¿Cuál es la principal dificultad aparte de la obvia de, lo, de los metros cuadrados? Es una pregunta difícil. difícil y la respuesta es más difícil. Eh, siguiendo con el hilo que estaba comentando al principio, eh, creo que hemos de otorgar al, al empresario eh, algo realmente importante, y es el hecho de saber lo que quiere, y el hecho de lo que puede hacer con lo que tiene. Es decir, no es lo mismo que estemos hablando de un establecimiento de una estrella, donde, como en cualquier otra categoría, tú esperas una calidad, esperas una respuesta. Y esta respuesta, eh, si no te satisfaces es cuando te decepcionas. Eh, se me ocurre en este momento una anécdota de una vez que venía de Milán en coche y vi un hotel que no conocía en aquel momento, que era el hotel Mercury, la, cade de, la marca Mercury de la cadena Cort. Yo además venía de Suiza y tenía una confusión en el cambio de, de precios. Estaba cansado, llevaba muchas horas conduciendo. Me meto en el Mercury y mi gran sorpresa es que la puerta está cerrada y todo está oscuro. Y veo que se enciende una, una máquina eh, de tarjetas donde tú pones tu tarjeta, dices la habitación que quieres... Lo tecleas todo, te sale una tarjeta que es la de la habitación de que te van a dar, que está combinada con la llave del hotel, tú entras en el hotel, se te van encendiendo las luces, te dirigen a tu habitación, la encuentras limpia, parece que estoy haciendo propaganda, ¿no? Pero uh -huh. es que fue una sorpresa muy agradable con un hotel que tenía una estrella. Uh -huh. Estaba perfecta, estaba impecable, no había visto ni una sola persona. A la hora que me quise levantar para seguir el camino, lo hice, me encontré enseguida con el buffet, seguí sin ver a una sola persona y me fui de este hotel, satisfechísimo por la calidad que tenía y no vine a un solo empleado. Eh, obviamente no me esperaba eh, este hecho, fue una gran sorpresa, pero eh, la, la calidad que percibí por el bajísimo precio que pagué fue altísima. Eh, obviamente, si te vas a un hotel de cinco estrellas o te vas a otro de tres, tienes otras expectativas. Uh -huh. Y tú te has prefabricado una imagen y una idea de servicios. Que la calidad, eh, que lo que tú percibes de calidad es que te los den, si uh -huh. no es cuando te sientes defraudado. Entonces, retomando el tema de los espacios, eh, por ejemplo. Yo entiendo perfectamente y por eso se me ha ocurrido la idea de, de, de la marca Mercury. Porque entiendo perfectamente que un hotel de una, de dos, incluso de tres estrellas pueda tener platos precocinados de, de calidad. Hoy en día hay casas estupendas que, que precocinan, con lo cual yo creo que los, los espacios que realmente precisas, a partir de una mini cocina para cualquier emergencia, pues tener unos armarios que tengan una, una humedad adecuada, una temperatura adecuada y todo el producto haya sido elaborado satisfactoriamente, obviamente en cuanto a precio. Esto disminuye bárbaramente. Ahora bien, si te encuentras un empresario, eh, pas, a paso a extrapolar al, al, al, al, al opuesto, que, que pretende una gran cocina, un gran show, un gran servicio, y no tiene espacio, pues obviamente está destinado al fracaso. Suyo y tuyo. Porque no le vas a poder dar lo que él está esperando. Está claro. Señor Pomar... creo uno... que en el tema de la calidad respecto a nuestro mundillo tenemos una, una crisis en este momento.